Bueno, bueno, bueno, antes que nada quiero pedir disculpas porque he hecho antes un vídeo, me ha salido mal eh, Creo que debería aprender a editar un, po un poco, pero bueno, tampoco tengo tanta, tanto interés en el tema ¿Por qué hago este vídeo? Hago este vídeo porque es un tema que ya he comentado en repetidas ocasiones no fui el que, el que descubrió esto, sino fue un compañero en Cero Engaños. Por cierto, no hablo en nombre de Cero Engaños, como es evidente, es mi canal personal, hablo en mi propio nombre. He visto un comentario en el canal de Telegram de Cero Engaños, dejaré por ahí el link. Y eh, hacía referencia a un vídeo que ha subido Calero, Calero, quiero puntualizar, es un, es un señor que tiene un, es un profesional del motor. Es un comunicador del mismo. Eh, hace cositas en televisión, en YouTube. Eh, vive de esto hace ya bastantes años. Lo considero un profesional como la Copa Don Pino. No tengo otra, otra cosa que decir. Me encanta. Sigo su canal desde que tenía 5.000 suscriptores. Y mm, ha habido un comentario en el canal de Telegram que me ha llevado al vídeo que ya había visto antes sobre la publicidad y sobre el contenido promocional. Y, evidentemente, ese vídeo, desde mi punto de vista y desde lo que voy a leer aquí, por cierto, va a ser una lectura aburridísima porque voy a leer sin más, voy a interpretar un poquito, voy a matizar, voy a, a describir claramente para que se vean las comas, ¿vale? Y, bueno, empezamos. Eh, colo eh, sí, eh, Pequeño matiz. He leído esto en su día por encima en inglés. Eh, el Google me dio, bueno, Google no, TataCo, Go, me dio la versión en latino que no, que no me di cuenta de ella. Y tiene algunas pequeñas diferencias con el castellano o con el, o con el español de España, como se suele llamar, que no es lo correcto. Y, por ejemplo, si no recuerdo mal, aquí que hay un O, allí hay un I, pero en fin, es igual. Empezamos. Colocaciones de producto. Claro, sería colocación de producto o colocaciones de productos. Pero, como digo, es perfectamente comprensible. Tienen algunos pequeños fallitos en estas concordancias, pero anda igual. Colocaciones de producto pagadas y recomendaciones. Nota, este artículo se actualizó el 5 de diciembre de 2019, aclaro, para aportar una mayor claridad y para recalcar claridad. YouTube ya lo hizo antes. Quiero interpretarlo por si alguien no lo ha entendido. Mayor claridad y para recalcar, enfatizar. ¡Eh, tú, quieto, parado! Atento, escucha esto. Que las colocaciones de producto pagadas y recomendaciones de un bien o de un servicio deben cumplir las políticas de anuncios de Google. Es decir, las recomendaciones que son una cosa y la colocación de producto pagada, que es otra cosa, deben cumplir las políticas de anuncios de Google, que todo el que tenga el Google Ads, pues lo sabrá. Podemos, y aquí Google lo advierte, podemos retirar de YouTube el contenido que incumpla estas directrices de la política de anuncios. Y si las infracciones se repiten, podríamos tomar medidas en el canal. Te pueden poner un strike, te lo pueden cerrar, etcétera. De hecho, una, una de las cosas por la que quiero monetizar el canal no es por ganar dinero porque si no habría empezado a subir vídeos de cualquier cosa todos los días y al final yo sé que ese, ese trabajo funciona. Pero leí que YouTube está viendo el tema de los canales que no, no le son rentables económicamente por canales no rentables económicamente es, es un ejemplo, ¿no? Exagero, ¿no? Un canal que tenga 80 millones de, de seguidores, que tenga millones de visitas cada semana y que además no le genere ingresos porque no esté monetizado. Eso sería una causa o el típico chaval o el, o el típico chaval, chavala que juega. Que sube vídeos a 4K, que sube 5 vídeos a la semana que duran una hora, que no los ve ni su madre. Y claro, eso a YouTube le cuesta dinero. Y canales como esos, pues tiene que haber cientos de miles. Bueno, seguimos. Tus vídeos pueden incluir colocaciones de producto pagadas. Coma, porque es otra cosa aparte. Las recomendaciones, las colocaciones de producto pagadas son estas que siempre hemos visto en televisión Que son las típicas que todos conocemos Las recomendaciones, aclaro yo, las recomendaciones pueden ser positivas o negativas vale, Esta cámara es magnífica, es lo mejor que Mau que se inventó desde la rueda O esta cámara es una porquería, no te la compres y si te la compras, tírala ¿no? U, esto es otra cosa otro contenido sobre el que tengas que informar a los espectadores en adelante, contenido promocional. Es decir, las colocaciones de producto pagadas tienen que llevar, son contenido promocional para YouTube, las recomendaciones son, que ya las explica más abajo, son contenido promocional para YouTube y otro contenido sobre el que tengas que informar también es contenido promocional para YouTube. Todo esto para ella. Es contenido promocional. Si incluyes alguno de estos elementos, si incluyes colocaciones de producto pagadas o si incluyes recomendaciones o si incluyes otro contenido sobre el que tengas que informar, tendrás que comunicarnoslo. ¿Cómo se comunica? Esto lo repite incesantemente. Te vas al panel de control y allí pulsas la pestañita y aparecerá el cartelito Incluye contenido promocional. Y vuelvo a insistir, lo que ya hemos leído arriba, todos los tipos de contenido promocional, de todos los tipos, ¿vale? Es que lo deja bien claro, todos estos tres son contenido promocional y es prácticamente cualquier cosa que hagas donde salga un producto. YouTube no sabe lo que, lo que va a ocurrir con la directiva que... Ya no sé si lo he dicho en este vídeo o, o en los que me han salido mal. Leí en el, en el confidencial, dejaré el, el link por ahí abajo, hoy o mañana, no lo sé. Hay un proyecto de directiva comunitaria sobre el tema de la publicidad en Internet, que todos sabemos cómo está en YouTube, eh, cómo está en Instagram, cómo está en Twitter, cómo está en todos lados. El caso... Es que, por ejemplo, televisión, nunca he, nunca he entendido como las televisiones que saben hacer lobby para otras cosas no han hecho lobby con esto, porque ellas tienen que cumplir un montón de requisitos en cuanto al horario infantil, el tiempo máximo de publicidad por hora. Tienen, tienen, cuando cuando yo he visto cosas de esas, son la... Y sin embargo aquí aquí esto es como... Aquí no pasa nada, ¿no? Bueno. Todos los tipos de contenido promocional deben cumplir con estas políticas de anuncios que ya hemos visto antes. Además, los creadores y las marcas deben conocer y cumplir sus obligaciones legales. Aquí, ya YouTube, aquí y más adelante, está a la espera de esa futura directiva que saldrá. Que ya, que ya digo, que he visto una referencia en el, en el confidencial, pero no sé en qué estado está. Saber... Eh, en sus vídeos para saber cuándo y cómo debe realizarse la divulgación y a quién deben dirigirse eh, si no se puede hacer a menores si se puede hacer, porque una cosa es eh, lo que está lo que está haciendo YouTube a raíz de la, de la ley copa y una, y una sanción que tuvo que pagar en unos tribunales de Nueva York creo que fueron de unos ciento y pico millones de dólares por el tema a menores y otra cosa es que ya prevea que vaya a surgir esto, entonces es tu obligación informarte la tuya como creador o como publicista o como lo que sea, como empresa, de saber cómo y cuándo debes realizar la divulgación. Es decir, si en tu país no puedes incluir símbolos que incluyan la porque tu país es raro, pues no puedes hacer ese tipo de vídeos. Si no puedes hacer tal tipo de vídeos para menores, pues no puedes hacerlo. Bueno. Realmente, ¿qué ha cambiado? Nada, nada. Por eso arriba indicaban el tema de mayor claridad y para recalcar, porque como bien dicen ellos, ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Qué ha cambiado? Nada, no se ha cambiado, no se han producido cambios en las políticas de contenido promocional originales. Ahí disponible, vuelven a insistir reiteradamente, como digo, una nueva función de divulgación de contenido promocional. ...que es ir, ir al YouTube Studio, pulsarlo, etc. ¿En qué consisten las colocaciones de producto pagadas y recomendaciones? Aquí hace una, un, una aclaración de lo que entiende YouTube por recomendación... ...que puede que en el futuro sean más. ¡Ojo! ¿eh? Las colocaciones de producto pagadas consisten en contenido creado para un tercero... ...a cambio de compensación. Pues no te dice si es compensación económica no te dice si es una compensación en especie, si te quedas el producto, no te lo aclara. Eso, si tienes algún tipo de obligación legal, por ejemplo, en España, con la agencia tributaria, eso a YouTube no le importa. Esas son tus obligaciones, como bien te ha puesto arriba, que tienes que informarte por tu propia cuenta en tu país, con un, con un abogado, con un, con un gestor, con tu YouTuber que te lo explique, tienes que informarte y es tu obligación. Sin embargo, para YouTube, las colocaciones de producto pagadas consisten en contenido creado para un tercero a cambio de algún tipo de compensación, que reitero, puede ser eco económica, puede quedártelo en especie, o en el que la marca, el mensaje o el producto de dicho tercero se integran directamente en el contenido. Ojo a esto, para los publictubers grandes. Ojo. Es decir, que todo esto, si haces una colocación de producto porque se lo has creado para un tercero o hay algún tipo de compensación que YouTube no entra si te lo das si te lo regalas si te lo paga, no entra. Pero si hay algún tipo de compensación, algún tipo, fíjate si YouTube se está, lo está extendiendo tanto la interpretación para no pillarse los dedos cuando llegue la normativa comunitaria, cuando llegue. Tienes que ponerlo. Y después las recomendaciones, que puede que en tu legislación nacional sea más grave, puede que tenga otros requisitos, pero por si acaso YouTube ya te pone lo que él entiende. Las recomendaciones pueden describirse como contenido creado para anunciar, anunciantes o comerciantes. ¡Ay, oh, qué magnífico! Es el MIA 3 que hace las fotos mejores que el... Uh, que el uh, iPhone, XS, Max no sé qué es por poner un ejemplo en el que la persona que recomienda un producto o una marca recomienda o bien el creador de dicho contenido comparte sus opiniones este sensor TOF es lo mejor que he visto nunca por poner un ejemplo impresiones o experiencias con los consumidores. Repetimos, ¿eh? las recomendaciones pueden describirse como contenido creado para anunciantes o comerciantes en el que la persona que recomienda un producto o una marca comparte sus opiniones, impresiones o experiencias con los consumidores. Las recomendaciones pueden describirse como contenido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 Estas definiciones pueden variar en función, siempre dice, tú tu de lo que ocurre en tu país exactamente, por si, a, por si acaso te exigen más. ¿Debo informar a YouTube si un vídeo continúa con eh, Otra vez repite lo del gestor de vídeos. ¿Qué ocurre después de marcar la casilla de sección de declaración de contenido? Esto es precisamente lo que estábamos comentando. Eh, bueno, no estábamos. Yo no estaba allí. Y es un vídeo de cero engaños que tuvo una entrevista. Bueno, más que una entrevista es un diálogo con Bonus TV Y evidentemente él comentaba ese. Yo sé que ese vídeo lo han visto muchos publics lo no sé lo no sé lo tengo clarísimo y evidentemente es lo que comentaba bonus en ese vídeo cuando marca la casilla este vídeo incluye contenido promocional que aparece debajo de la sección seguiremos mostrando anuncios en estos vídeos si nos comunicas que un vídeo incluye contenido promocional es posible que reemplacemos un anuncio que entre en conflicto con tu primer partner de marca por otro diferente es justamente lo que comentaba. Bonus y por eso hay que poner el maldito cartelito. Precisamente por eso. ¿Seguirá YouTube poniendo vídeos? Sí. Y es posible que reemplacemos. Por eso YouTube necesita el contenido. El, cartel, el cartelito de contenido comercial. Precisamente para esto. Debo informar. Más acerca de las relaciones comerciales con mis vídeos Aquí está a la espera de lo que se diga en Europa Pero por si acaso ya te lo han puesto ellos ¿Hay ¿eh? ¿Alguna función que me permita compartir con los espectadores información sobre el contenido? Sí Vuelve a insistir en el tema Vuelve No para de repetirlo, ¿eh? ¿Significa que puedo incluir anuncios? bla ¿Puedo incluir una tarjeta o presentación antes o después del vídeo que se incluye en la función de publicación de tarjeta o presentación estática? Vale, y como es lógico, YouTube se lava las manos. Esto no es un asesoramiento jurídico porque si en, lo que están si en tu país hay otro tipo de legislación más restrictiva o con más requisitos, ese es problema tuyo y te lo buscas todo. Pero en cuanto a lo que a mí atañe, esto es lo que yo te exijo. Como digo siempre, los, los comentarios no Está encapado, yo suelo leerlos Los veo de, de vez en cuando Hay veces que me tiraba hasta dos meses sin leer los comentarios Entiendo que mis vídeos no son de, un, de una cosa de la leche importantísima para este mundo Y creo que si tienes algo que decir importante Seguro que puedes esperar unas horas o unos días Y si es una chorrada como la copa de un pino Pues seguramente ya ni te acordarás que has publicado ese comentario si podéis poner cosas que sean inteligentes y si no os gusta el vídeo, por supuesto negativo al canto, así de sencillo no me gusta este vídeo, ¡pum! que esto afortunadamente no es Facebook y podéis poner los negativos que os dé la gana hasta que nos los quiten